Adelante Coín llevará mañana tres mociones para su debate al Pleno Ordinario correspondiente al mes de marzo. La primera de ellas relativa a las políticas de igualdad que está desarrollando la Junta de Andalucía y de las que la formación local ha cuestionado aspectos tales como las subvenciones concedidas, el teléfono de atención al maltrato o el PIN parental. En este sentido, muchas de las medidas que se han ido implementando por el actual gobierno andaluz conllevan un claro retroceso en las políticas de igualdad. Eliminación de subvenciones por parte del Instituto de la Mujer para desarrollar acciones encaminadas a mejorar la vida de las mujeres precarizadas y víctimas de violencia de género. Se han dejado en la estacada más de 241 proyectos para asociaciones, ONG y colectivos feministas. Por otro lado, desde Adelante Coim se llevarán otras dos mociones que hacen referencia a nuestros mayores. La primera de ellas referida a las personas con algún grado de dependencia. Por un lado... La, a la atención residencial a las personas dependientes es competencia de la Junta de Andalucía y se lleva a cabo, en su inmensa mayoría, en centros residenciales. El número de plazas no solo es, es, es insuficiente, de acuerdo a los baremos internacionales, sino que se lleva a cabo en gran parte en residencias concertadas gestionadas de forma privada, donde la búsqueda de una máxima eficiencia y, por tanto, rentabilidad ha dado lugar ...a concentrar un número elevado de usuarios en dicho recinto. La segunda de las mociones centradas en las personas de más edad... ...se orientan hacia una propuesta que estudie la necesidad... ...de crear viviendas tuteladas en el municipio. Desde el año 1999 está en vigor la Ley de Atención y Protección a los Mayores... ...que contempla las viviendas tuteladas como una solución para este problema. Cada vivienda, aunque de una forma reducida... Cuenta con todos los servicios y es independiente y se agrupan en pequeños conjuntos o bloques, con zonas comunes de convivencia y atención física, además de estar supervisados por los servicios sociales para cubrir aquellas necesidades que requirieran. Y el